nada, aquí las autoridades no han hecho nada. Supuestamente dicen que se fue para Nueva York. ¿Por qué? Porque le dieron tiempo a él. Hice. Porque ella estaba aquí en Macorís y no hicieron nada. Porque como cogieron dinero, ellos no hicieron nada y, y la muerte de mi hijo se ha quedado impune. Un muchacho serio de este barrio. Y no se ha hecho nada para eso, ni siquiera la policía se preocupó de buscarlo a ese hombre. Y le dieron tiempo a él e irse para afuera, según supuestamente dicen que se fue. Pero vamos a ver lo que se haga, porque voy a mandar el y voy a ir donde las autoridades, que hagan algo, porque esto no puede quedar impune la muerte de Juan Miguel. ¿Qué usted? Exacto, eh, vamos a pedir eso. Voy ir con una foto del matador, donde el procurador, a ver qué puede hacer con este caso. Ajá. ¿Cuánto lleva ya el muerto? Un año. El día 20 cumplió un año ya hay nada. Ni ¿Cómo se... el hecho realmente? Realmente el hecho pasó por unos tenis. él Porque él me contó todo, cinco minutos antes de irse, porque él me contaba todo a su mamá y le contaba todo. Y él fue, él le dijo que le ayudara a vender unos tenis que él tenía ahí. Y él le dio un pie de un tenis, el tenis él lo vendió. Y luego que lo vendió, se lo vendió a un muchacho y a los 10 minutos el muchacho andaba buscándolo para que, para que le devolviera su dinero porque los tenis se desbarataron. Cuando él fue, le explicó al hombre de, de, de la compra y venta, él le dijo que esos no eran los tenis, que él era un ladrón. Entonces le dijo, no me diga eso porque yo tengo mucho tiempo tratándome contigo y vendiéndote, ¿cómo tú vas a decir que yo cambié esos tenis, y yo no soy un muchacho de malos negocios. Luego, él, quedaron así, después luego él volvió cuando me explicó el caso, y él, no sé, hubo una pequeña discusión entre ellos, no sé cómo, cómo pasó realmente, pero él, eh, antes de irse, me explicó todo lo que había pasado con él de la compra y venta, y él me dijo, mami, mira, me dijo que yo era un ladrón, que yo había cambiado esos tenis. Entonces, tú sabes, mami, que yo no soy de ahí, que, que yo no hago eso. Pero yo voy a volver donde él, a ver lo que él va a decidir con los tenis. Y ahí, él fue a ver si él le devolvía el dinero para devolverse a los muchachos que le vendió los tenis. Y luego, ahí fue que tuvo el problema entre ellos dos. ¿Cuántos disparos? Seis. ¿Sell? Sí. El primero fue por la espalda y cuando él viro, le dio los otros.